Muy buenos días de nuevo. Eh, de nuevo también doy las gracias por seguir ahí. Me dicen que estamos conectados, eh, conectadas 185 personas y además otras eh, 80 vía YouTube. Así que parece que, que sigue siendo de, de interés de todos y todas esta, esta jornada. Y ahora tengo, tengo el gusto, de verdad no es una frase hecha, sino que tengo sumo gusto en, en presentarles a, a don Luis Alberto Barriga Martín, director general del Instituto de Mayores y, y Servicios Sociales. Muchas gracias por estar aquí. Eh, brevemente les comento que, que Luis es trabajador social, graduado por la Universidad Internacional de La Rioja, y diplomada por la Universidad de, de Valladolid. Está vinculado profesionalmente a los servicios so sociales desde 1990. Es funcionario de carrera de la Administración local, Diputación de Valladolid, como técnico de programas de bienestar social. En 2013 se incorporó a la Administración autonómica, en la Junta de Castilla y León, dentro de la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para poner en marcha el Servicio Integral de Apoyo a Familias en Riesgo de Desahucio, cuyo diseño fue premiado por un, un, el Premio de Naciones Unidas Habitat en Dubai Internacional en el año 2014. Es socio fundador y responsable de estudios de la Asociación Estatal de Directoras y gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio Estatal de la Dependencia. Eh, quisiera añadir que también tenemos la suerte de que nos conozca estrechamente a, a la red. Ha participado en sus anteriores responsabilidades en la Junta de Castilla y León, en muchas ocasiones en nuestras jornadas y también incluso, si no recuerdo mal, en proyectos eh, directos eh, de la Unión Europea en colaboración con EAPL de Castilla y León. Así que, Luis, encantados, eh, tiene la palabra. Muy bien. Bueno, muchas gracias por, por esta invitación, por, por la amable presentación también. Eh, un matiz en la Asociación de Directoras y Gerentes era responsable de, de estudios. Eh, sabéis que en la asociación, una vez que uno ocupa un cargo, automáticamente es expulsado, en el buen sentido de la palabra, porque eh, entendemos que podría no ser compatible eh, esa, esa doble condición. Eh, Decía que estoy encantado y, y de estar aquí, eh, he procurado conectarme antes porque me interesaba mucho la, la intervención de Nena y me van a, inter, me van a interesar las, las intervenciones posteriores. Se me planteaba que hiciera pues bueno, una, una breve, un breve repaso sobre sistemas de atención sociosanitaria, cuidados de larga duración. Eh, yo de todas formas sí quería, quería plantear dos cuestiones básicas. Una... Uh, un análisis de lo inmediato, de lo sucedido. Uh, antes lo, lo comentaba Nena y, y, y es algo de lo que mucho se habla. Es decir, bueno, necesitamos lecciones aprendidas, eh, interpretar lo sucedido, todavía estamos en, en, en situación de pandemia y todos somos conscientes y todas somos conscientes de que la pandemia no ha hecho sino amplificar problemas que ya estaban ahí eh, y una u otra, en una u otra medida enquistados y que afectaban a las personas de edad en todos los órdenes, como decía el secretario de Estado también la, en la apertura, en el orden económico, pero también en el orden de los cuidados, y en este caso también de los cuidados de, eh, de larga duración. En el momento en el que surge o aparece la pandemia con toda su crudeza en el mes de marzo, ah, ahí hay que, hay que considerar también... Eh, la gravedad de, de, de la situación que había que abordar y en unos tiempos eh, en el que yo recuerdo en los que yo recuerdo aquellos días iniciales de marzo eh, de un día para otro eh, a, había que cambiar eh, estrategia y todos la, y la situación desbordaba cualquier estrategia que se estuviese que se estuviese armando eh, y eso, eso fue generalizado en el mundo eh, en Europa y también en, también en nuestro país eh, a mí me gustaría fijarme en unas explicaciones eh, o en un análisis de situación que, que hicimos en conjunto con sociedades científicas, con todas las comunidades autónomas, con montones de profesionales, eh, en un análisis, por ejemplo, de lo que había sucedido en, en los ámbitos residenciales de personas mayores. ¿no? Especialmente los de personas mayores. Ahora los datos nos indican que las personas con discapacidad afortunadamente sufrieron algo menos eh, el impacto de la COVID en, en esas instalaciones, en, los, en las instalaciones de cuidados de larga duración. Y digo, me gustaría entretenerme en ello porque se hizo un esfuerzo muy importante en, en la elaboración de un informe explicativo donde se han identificado uh, los factores que estaban presentes en la primera oleada de pandemia, especialmente... Eh, cuáles eran las evidencias disponibles que teníamos delante, eh, cuáles eran las lecciones aprendidas que podíamos extraer de todo lo que había sucedido en la primera oleada, primera oleada estoy interpretando marzo eh, a junio, y eh, qué medidas se debían adoptar. Eh, identificamos eh, en, en ese trabajo unos 30 factores que... que todos unidos, dimos eh, en denominar la tormenta perfecta, la tormenta perfecta de lo que había sucedido especialmente en los centros de atención residencial, donde desde el inicio se vio que la, la pandemia estaba impactando con toda su crudeza. Esos 30 factores fueron agrupados en ocho en categorías, eh, no, los voy a, no los voy a relatar todos porque sería excesivo, pero sí al menos en qué categorías nos estábamos moviendo, de, de factores que interactuaron entre sí, eh, generando un, un impacto desastroso en esa primera ola. Eh, por un lado tenemos un patógeno un patógeno nuevo, el SARS-CoV-2, y una enfermedad que mm, además mm, es, es de, de alta contagiosidad, que cuando surge es desconocido, y que algunas de las medidas adoptadas o no adoptadas tenían mucho que ver con la velocidad a la que la ciencia nos estaba, nos estaba aportando evidencias, nos estaba aportando datos. Y sobre la marcha, había que, eh, hubo que adoptar o no determinadas decisiones, había mucho desconocimiento y lo sigue habiendo todavía. Eh, recordemos, si nos, ponemos, si nos situamos en marzo, que todavía no estaba claro si era una transmisión por fómites, eh, por contactos de superficies, si había transmisión aérea, etcétera, etcétera. Por otro lado, tuvimos que afrontar también que el patógeno en cuestión afectaba muy especialmente, ha afectado muy especialmente a las personas usuarias de los centros residenciales por sus características, eh, características de abundancia de comorbilidades y por la edad. La edad es un factor absolutamente crítico y justo estamos hablando precisamente hoy de eso. Eh, eran las personas a las que más podía afectar en términos de letalidad. Eh, la, la COVID. Otro factor que, que influyó en el resultado, que podríamos extrapolar, insisto, a cualquier país europeo o a, o a cualquier país del mundo, pero otro factor que impactó muchísimo en el resultado de la pandemia COVID-19 en los centros residenciales es obviamente lo, las infraestructuras, el tipo de actividad y eh, que, que existen estos centros, claro, son, estamos hablando de personas vulnerables a un patógeno que sabemos que tiene transmisión aérea en este momento y que además se acumulan o están encerrados en centros con alto, con estrecho contacto, con estrecho contacto entre sí, con muchas dificultades para sectorizar, aislar, etc. Este es otro de los elementos eh, cruciales que ha impactado en ese, resultado, no, en ese resultado desastroso de la primera ola. Por otro lado, tuvimos que afrontar, y existieron factores, muchos factores ligados a la crisis del personal de cuidados. Eh, las, ratios de personal, las bajas de personal que se iban produciendo de manera continuada en, los, en todos los centros residenciales y la dificultad también para cubrir esas, esas bajas de personal, las personas ahí atendidas necesitan o tienen altos niveles de, de necesidad de atención, y, y todo eso era poco compatible con que el 50, el 40, el 60, en algunos casos, por ciento de la plantilla estuviera de baja. Una situación muy, muy difícil de gestionar por parte de, eh, de cualquiera que dirigiese un centro de atención residencial público o privado. Eh, por otro lado, hemos tenido también problemas, hemos identificado factores problemáticos relativos a la comunicación, comunicación a la sociedad sobre lo que estaba ocurriendo, pero también la esa comunicación interna, la comunicación con familias es fundamental, la comunicación dentro del centro, hacer comprender a las personas que estaban en el centro qué es lo que estaba sucediendo y cómo había que reaccionar. Este, muchas veces, a veces se reacciona positivamente o, o se hace lo que hay que hacer, pero el no comunicarlo es un generador de problemas o no comunicarlo bien o suficientemente, unido a la presión de la comunicación del exterior, eh, medios de comunicación, etcétera, que también están eh, presionando gravemente al conjunto. Los sesgos de comunicación también son, son, han sido críticos. Eh, yo no, no me olvidaré... Nunca de cómo se salía, los viernes, bueno, se salía a las 8 de la tarde a aplaudir en los balcones al personal sanitario, nunca, casi nunca se aplaudió al personal de los servicios sociales, que estaba también eh, estaba fuera de ese sistema de atención sanitaria, está en otro sistema, en el sistema de servicios sociales, pero eh, no se reconocía una labor que también estaba ahí, que también estaba siendo durísima e, e importantísima, fundamental hubo problemas eh, en las decisiones adoptadas, en las políticas y estrategias de aislamiento y confinamiento. Eh, desde el punto de vista de los epidemiólogos, pues eh, decir, bueno, pues hay que aislar, hay que confinar, pero en el caso de las personas de las que estamos hablando, aislamiento y confinamiento son a su vez un elemento muy relevante que deteriora la, la, la vida de las personas, deteriora su salud también. La, eh, el balancear en cuanto hay que tomar medidas de confinamiento, aislamiento, etcétera con personas, pensemos que el, 40, el 55, el 60% de las personas que están en residencias tienen problemas neurocognitivos, eh, tienen demencias en una u otra menor medida, en mayor o menor medida, pensemos en que son personas con una necesidad eh, absoluta de deambulación de deambulación libre eh, uno cuando está en un hospital ingresado, si le indican usted no salga de la habitación o no puede salir de este pasillo, pues más o menos mmm, es decir, nos comportamos voy a decir, eh, eh, hacemos caso de esas indicaciones que nos hacen estamos hablando de otro tipo de, de, de, de personas, en el caso de los centros de atención residencial eh, donde, donde no, es, no es eso viable lo que hay que hacer es aislar zonas donde la deambulación sea posible, porque las personas necesitan moverse Luego, las, las situaciones de, de inmovilidad, a su vez, ya digo, son un generador de problemas de salud importante. Está por medir todavía, hablaremos luego de datos, está por medir todavía cuáles son los impactos en la salud relacionados con los aislamientos, y, y lo, el aislamiento social y, la, y los confinamientos. Hemos tenido también problemas, eh, varios factores problemáticos relacionados con la gobernanza con la gobernanza especialmente intersectorial. No diría tanto, a pesar de que esto ha sido la noticia constante entre administraciones, yo no diría tanto eso, por lo menos en el ámbito de los servicios sociales. El diálogo entre administraciones eh, para organizar respuesta por parte de tanto el ministerio como de todas las comunidades autónomas eh, yo creo que no se ha puesto suficientemente en valor. Parece como que no nos estuviéramos reuniendo, o esa era la crítica que se, eh, se hacía desde el exterior. Bueno, pues eh, están ahí, y ahora comentaré algunas de las medidas adoptadas conjuntas, pero quizás donde sí se produjo un problema mayor de gobernanza es en la, en la conexión intersectorial entre sistemas de protección, especialmente el sistema sanitario y el sistema de servicios sociales. Eh, si ya teníamos un problema de desconexión entre ambos sistemas eh, durante la pandemia, con un, con un sector además sanitario absolutamente tensionado, era, eh, era un momento muy complejo para precisamente establecer lo que hubiera sido necesario que hubiera, establecido de, que hubiera estado establecido de antes que es esa coordinación sociosanitaria, esa coordinación entre sistemas que asegurase la protección, que asegurase la, el acceso universal a la salud que tienen todas las personas, independientemente de su edad y de su lugar de residencia. Eh, y eh, ahí también se produjo una, una situación que es que existía una falsa imagen de que los centros de atención residencial eran centros donde las personas ya tenían una atención sanitaria y podían estar protegidas, de forma que el sistema sanitario derivó eh, los esfuerzos a la atención hospitalaria, fundamentalmente eh, pues bueno, bajo, la, bajo la pretensión de que los centros de atención residencial tenían personal sanitario y tendrían que acometer con sus propios medios el afrontamiento de la pandemia. Este fue quizás uno de los mayores problemas de gobernanza y de los mayores errores, si, se, si cabe decirlo así, de gobernanza, que existió, insisto, en España seguro, pero en el resto de, en el resto de países por lo que vemos en informes internacionales. Termino con el último esta ristra de, de, de asuntos de, que, que estuvieron influyendo, de, de factores que influyeron en el resultado de la pandemia, por lo menos en la clave inicial, que fue el, el edadismo, eh, al que se ha referido Nena antes. Eh, aquí sí es cierto que se, se pudieron plantear en algún momento, dubitativamente, algunos protocolos eh, discriminatorios a todas luces. Eh, yo creo que se reaccionó, de manera más o menos rápida, desde el propio Ministerio de Sanidad, rápidamente se publicó un documento de ética sobre la atención. No se puede en absoluto, por, por ninguna condición, ni de, ni de edad, ni de discapacidad, establecer a priori eh, ningún tipo de triaje. Eh, hay que decidir caso a caso qué es lo que se hace. A este respecto, por cierto, tengo que comentar que lo que se eh, observó en segunda ola y sucesivas ha sido un, un, un movimiento pendular. Ahora mismo cualquier infección en residencia automáticamente se ingresa en, en hospital o, o se produjo ese… Eh, tampoco es del todo apropiado. Quiero decir, se trata no de que todos sean ingresados en hospitales, sino que entendemos que de lo que se trata es de que eh, caso a caso se adopten las decisiones oportunas para, para dar el mejor tratamiento posible a las personas, pero no el hecho de, de ingresar o de poder ser eh, enchufado en una UCI, eso, eso no todos los cuerpos lo soportan y también es cierto que eh, ahí hay que someterse a los criterios clínicos, eh, que son los que pueden determinar, pero eso sí, personalizadamente, eh, cómo ha de afrontarse el tratamiento de la infección COVID en las personas. Bien, eh, estos fueron uh, metidos en estos grupos, identificamos unos 30 factores y luego dieron lugar a, a, a analizar todas las lecciones aprendidas, que no son pocas, y las medidas a adoptar. Muchas de estas medidas ya adoptadas. Hago aquí un paréntesis también para comentar que hemos, eh, se ha centrado mucho el debate sobre la situación en residencias. Sí. Durante la primera ola, nosotros hemos primero hecho estimaciones, ahora ya tenemos los datos de cuál fue el impacto, no en tanto en términos de infección, porque no existían pruebas y eso es complejo, pero sí en términos de fallecimientos, en términos de, de letalidades. La primera ola fue espantosa. A partir del mes de junio se adoptan muchas medidas, algunas las citaré ahora, eh, especialmente por parte de los gobiernos autonómicos, coordinados entre sí y coordinados con la Administración General del Estado, que hicieron que el impacto en los centros de atención residencial fuese mucho menor, con incidencias acumuladas en el exterior muchísimo más elevadas. Es decir, hubo una primera respuesta a esta avalancha eh, del, del marzo-mayo, una primera respuesta, eh, entendemos que muy, muy favorable y que ha salvado muchas vidas. Esto no se pone en valor pero, pero hay que ponerlo en valor. Y para adentrarnos después, afortunadamente, en una tercera fase, que es la de a partir de Navidades, cuando las vacunaciones han llegado a los centros de atención residencial, y eh, estamos viendo que con una incidencia tremendamente positiva, eh, no se evitan al 100% de las infecciones, pero ahora lo que estamos viendo es que cuando se producen brotes, pequeños brotes, infecciones en, en personas vacunadas también, eh, cursan muy levemente o cursan incluso asintomáticamente. Esta monitorización a la que ahora están sometidos está, está aportando datos muy esperanzadores con respecto a su protección. Decía que no solo nos centremos en residencias. Desde el propio Inserso hemos hecho un seguimiento desde el inicio, por ejemplo, de excesos de mortalidad en personas que reciben servicios sociales en domicilio, personas que reciben ayuda a domicilio, que acudían a centros de día o que acuden a centros de día. Eh, personas que viven en sus casas. El impacto COVID también en esas personas mayores ha sido durísimo y hoy por hoy es durísimo. Eh, la agilización de las vacunas a los colectivos, en, que, que son personas dependientes, que están en sus hogares, es absolutamente fundamental eh, y es fundamental que se agilice al máximo, al máximo posible, porque de ahí también se obtendrán buenísimos resultados. Bien. Eh, esta, esta reflexión, y yo invito a analizar el informe que está colgado en la web del INSERSO, el informe Residencias COVID, se llamó así, se publicó en diciembre pero venía siendo trabajado y, y anclado en muchas de las medidas que se iban adoptando con las comunidades autónomas. Eh, se hicieron una serie de trabajos, eh, como fueron pues, eh, elaborar un listado de verificación de planes de contingencia unificar algunos de los elementos mínimos que debían tener los planes de contingencia en los centros residenciales. Esto se pactó entre todas las comunidades autónomas el 5 de agosto. Se recopilaron de las comunidades autónomas por parte de la Secretaría de Estado eh, todos los mecanismos de coordinación social y sanitaria que se habían puesto en marcha en afrontamiento de la pandemia. Están colgados en el anexo al, al informe. Y eh, lo importante no es que recopiláramos la información, es que se compartió entre las comunidades autónomas y unas y otras fueron también viendo qué medidas articular que había articulado el de al lado que eran positivas. Hubo mucho compartir conocimiento eh, en, un, en un entorno eh, y ese compartir conocimiento dio lugar a adopción de medidas que, que hay que aplaudir. Eh, porque, insisto, en la segunda fase, o a partir del mes de junio, se han salvado muchísimas vidas en función de medidas que se han adoptado. Se aprobó un marco común para aplicación de plan de respuesta temprana, eh, en el, para el control de la pandemia por COVID-19, eh, especialmente no solo plan de respuesta temprana, sino, sino también lo que significaba vuelta a normalidades. ¿no? Eh, y también se aprobó apro compartir una estructura de sistema de información en centros residenciales que ha cristalizado hace relativamente poco, eh, por ejemplo, con el informe semanal que ya conseguimos sacar del estado en residencias que contiene datos acumulados de, la anterior, de las anteriores fases, y que además está... Uh, se ha organizado conforme a los estándares de información del, del, del Centro Europeo de Control de Enfermedades, uh, de forma que España es de los pocos países que en este momento uh, está aportando datos semanales del Estado y de la situación de los centros residenciales, tanto en materia de infección como de fallecimientos, etc. Está en la página del ECDC, se puede, se puede consultar. Eh, han sido multitud los trabajos en un ámbito de gobernanza excelente, voy a decir, eh, o de excelente clima entre las comunidades autónomas y la, y la Administración General del Estado. Eh, ahí casi voy a decir que es irritante que no sea noticia el que algo se hace bien o, o el que algo... Eh, luego van a deponer, creo, las comunidades de Euskadi, Asturias, Castilla-La Mancha y la Junta de Galicia... En, en una mesa, eh, contarán las medidas que han adoptado, pero insisto, todo esto se ha hecho en un ámbito de comunicación eh, cordial y además conscientes de lo que teníamos entre manos unos y otros y de la urgencia de adoptar medidas, porque la situación ha sido gravísima y lo sigue, y lo sigue siendo. Eh, y decía que es irritante que no se convierte nunca en noticia a, a aquello en lo que sí se acierta, aquello en lo que no se acierta o aquello que sale mal es al final lo que tiene altavoz. Eh, lo de good news, no news, eh, pues eh, es algo a lo que estamos sometidos, pero creo que hay que poner en valor y hay que respetar mucho el trabajo que han realizado miles de profesionales, muchos, miles de mujeres eh, que trabajan tanto en el ámbito profesional como no profesional en el ámbito de los cuidados y cuya actuación ha conseguido unos resultados que no son, eh, es decir, que tienen un, un alto componente también de éxito que no se suele poner en valor. Bien. En medio de, de toda esta gobernanza compleja de lo, las medidas que ha habido que adoptar en primera línea uh, de cara a personas mayores y el riesgo que corrían, hemos tenido, bien es cierto ahí, una crisis de participación, yo diría, por parte de los protagonistas, las protagonistas, las personas de edad. Hemos, ten, hemos sufrido, solo viví en primera persona en el inserso desde el inicio, por muchos problemas con brecha digital, hacer que las personas de edad participasen en la toma de decisiones que se iban adoptando era muy complejo, eh, y en parte porque nos hemos tenido todos que acostumbrar a determinados medios de o modos de comunicarnos, como son este, este ahora mismo, eh, que ha costado mucho. Y teníamos órganos de participación importantísimos, como el Consejo Estatal de Personas Mayores, etcétera, que estaban en, eh, precisamente además eh, formándose, estaban re, rehaciendo su estructura, su, su composición, etcétera. Eh, digamos que llegó la pandemia también en el peor de los, de los momentos posibles para ese colectivo. Y es verdad que muchas decisiones se han adoptado o, o no se han consultado debidamente con, los, con las personas protagonistas también de, las, de lo que eran estas propias medidas. Bien, con respecto al futuro, el secretario de Estado se ha referido ya a, a muchos de los planes que están encima de la mesa. Yo no me voy a entretener entonces en ello y así si ganamos tiempo. Ha comentado el plan de choque en dependencia como una de las cuestiones importantes que tenemos encima de la mesa. Un 47% de incremento en la inversión estatal. Eh, pasaremos en el año 21 de 1.400 millones de inversión del Estado a 2.000 en, en, solo en atención a la dependencia. Eh, las medidas que se van a adoptar y se están perdón, adoptando, porque ya estamos trabajando en ello de, desde hace tiempo, eh, van dirigidas a tres bloques. Reducción de listas de espera... Mejorar la calidad en el empleo, los conciertos, etcétera, con el eh, acuerdo de, me, de mesa de diálogo social y mejora de, la, de los servicios. Esto va a tener con, va a tener que ver con eh, aprobar criterios de acreditación y calidad de los servicios a las personas eh, desde el control público. Esto es algo, algo que hay que plantearse eh, de manera taxativa. Uh, hay que revisar, por, por otro lado, ahora medidas de cortísimo plazo en el plan de choque, pero también hay que revisar uh, en más amplio plazo el modelo de cuidados, es un debate social que tenemos que abrir, hay que evaluar todo y, y rediseñar posiblemente todo el sistema de autonomía personal, atención a la dependencia. Autonomía personal es una expresión que si bien está escrita en la ley no se ha trabajado suficientemente y cualquier modelo de atención centrada en la persona, en realidad a lo que va dirigido es a proyectos de vida, no solo a la asistencia a situaciones de, de atención a la dependencia. Lo digo porque a medida que se ganan años no hay que perder derechos, pero también a medida que se ganan años hay que mantener proyectos de vida, incluso hasta final de vida. El final de vida también es parte del proyecto de vida de las personas, que ha de ser respetado. Y esa es la filosofía de fondo que tiene que estar en, en, en todo esto. Eh, ha comentado el secretario de Estado también lo que significa el, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, Next Generation. Ahí tenemos una oportunidad de oro. Eh, creo que luego voy a tener alguna pregunta que se le ha hecho a él, así es que me imagino que también irá referida a esto. Y las claves de todo esto son... Eh, desinstitucionalización. Eh, la mayoría de las personas no vamos a querer pasar eh, nuestro proyecto de vida eh, cuando ga ganemos años en instituciones, o al menos no en instituciones que funcionen como tradicionalmente han funcionado. Eh, por cierto, lo de públicas privadas, que le preguntaba a la nena, no tenemos evidencia de que hayan funcionado mejor unas residencias públicas que las privadas, etcétera. Sí hay evidencia sobre el tamaño. Por ejemplo, aquí el tamaño importa. Eh, y el, el tamaño, masificación, etcétera, esto sí que, sí que ha, ha podido ser uno de los factores que daba mejores o peores resultados. ¿no? Desinstitucionalización, cambio de modelo de atención residencial basado en atención centrada en la persona, ir a pequeñas unidades de convivencia y uno muy importante, servicios de proximidad. Estrategia a futuro, servicios de proximidad, que las personas podamos permanecer en nuestros entornos hasta final de vida. Para eso habrá que articular los servicios oportunos, tanto del sistema de servicios sociales como de los sistemas sanitarios. Todo ello con control e inspección públicos, tanto en el acceso como en la acreditación eh, de calidad de los servicios. Eh, por ahí van las, eh, las estrategias a futuro que no son solo una estrategia de gobierno, tienen que ser una estrategia de amplio debate social por todo lo que comporta lo que lo que, lo que acabo de comentar. Y en cuanto a lo sociosanitario, voy a terminar ya, ¿eh? Eh, eh, en cuanto a lo sociosanitario, mmm, es absolutamente imprescindible eh, que se comprenda que los servicios sociales no pueden suplir lo que ha de hacer el sistema sanitario y viceversa. Lo que sí tiene que haber es una interconexión, que además tiene que pasar por una interconexión eh, muy especialmente en los sistemas de información. Eh, eh, se, ha, se ha hablado, y lo comentaba Nena, la crisis de datos. Es decir, hay malos datos, mala información, etcétera. En eso eh, nos van a encontrar eh, en, en mejorar mucho la calidad de datos porque desde la calidad de información y la información compartida es como realmente se pueden articular los cuidados que precisa una persona que le aporte un, un, un sistema u otro. Pero no personas adaptándose a los sistemas y llamando a diferentes puertas, sino sistemas que llamen a las puertas de las personas y que se adapten a lo que cada persona necesita en el momento vital en el que esté. Bien, han sido, son miles de personas, cientos de miles de personas que cuidan, eh, a las que también hay que, hay que poner en valor, y hay que poner en valor desde el, desde el punto de vista laboral, por un lado, mejorar mucho las, el sector de los cuidados es un sector fundamental en el que se va a generar muchísimo empleo, ha de ser así, pero ha de ser un empleo de calidad, está muy feminizado y lamentablemente muy precarizado ese sector, este va a ser uno de los elementos clave a futuro, calcula la OCDE que necesitamos en España de aquí a 2.040, 290.000 personas más en el sistema de cuidados. Eso supone un desafío de primer orden, eso no se crea de la noche a la mañana y estamos ya trabajando para ver de qué manera esto se incorpora como uno de los grandes sectores también de la, de la economía y de la obtención de retornos. Control público, derechos y eh, el debate sobre los derechos de las personas, sobre la lucha contra el edadismo eh, y la necesidad de articular normativamente eh, Leyes que garanticen derechos eh, de las personas de edad y que no sea otro factor de discriminación más a, añadir a los que ya a los que ya se tienen por renta u, u otros muchos, este es otro de los, eh, este de fondo es el, es el desafío. El protagonismo en la participación social, política, cultural de las personas de edad. No podemos tener una sociedad basada en que cuando uno deja de trabajar y de cotizar deja de tener valor. Valor social y se convierta en un pues bueno, en un sujeto, como, como el lenguaje es muy indicativo, son aquellos a los que llamamos clases pasivas. Eh, todo lo contrario. Eh, la, la gente mayor son clase activa y tiene que ser cada vez más, no lo es, pero tiene, tenemos que conseguir que sea clase participativa y activa. Y nada más, muchas gracias. No sé si ahora procede ese debate que... Muy bien, eh, muchísimas gracias. No sé si es el sentir de, de, de otras compañeras, compañeros, personas que están hoy aquí en la jornada, pero eh, yo me atrevería a decir que, que has tocado muchos de, o casi todos los temas que, que nos preocupan desde las organizaciones, también a nivel personal, eh, en este ámbito. y que nos ocupan y que nos preocupan y que eh, algunas de, de las propuestas que haces están muy relacionadas con las que venimos haciendo desde, desde hace tiempo. Otra vez has vuelto a, a, a reiterar lo que, lo que ya se ha dicho, que, que realmente la, la gravedad de la situación se ha puesto con la pandemia, pero que muchos de los problemas ya eh, eran antiguos y los veníamos analizando desde hace tiempo. Eh, por el chá veo que ha... Eh, ha tenido muy buena acogida y se está muy interesado en el informe. Eh, creo, Luis, que no, no lo sé. Eh, sinceramente yo te digo que, que yo no, no lo conocía. No sé si a lo mejor hay que darle más difusión, porque claro, todos los todos los factores que dices pues, pues son sumamente importantes. Yo creo que también es alentador eh, que haya habido un consenso, ¿no? Como, eh, parece que, que has dicho, entre a nivel interterritorial y, y con esas carencias que ha habido entre los servicios sociales y, y, y, los, y los sanitarios. Me parece muy importante el tema eh, de, del empoderamiento, de que las personas mayores también tenemos algo que decir y lo podemos decir, no, no hacerlo para nosotros, sino también con, con nosotros, todas las cuestiones que tienen que ver con, con el con, el, con el, los prejuicios, con el, eh, el, el edadismo y que, en fin, todo esto nos tiene que, que, que servir, como has dicho, de, de aprendizaje. Eh, es verdad que nos han dicho las buenas noticias, lo logrado, también las vidas que al reaccionar, sobre todo después de los primeros meses se han salvado, etcétera. Así que eh, muchas gracias y, y miraremos el informe, eh, bueno, con, con, con detalle. Yo creo que, que merece la pena. Eh, eh, bueno, hay algunas de las preguntas que ya también se han hecho al anterior ponente, varias que están de acuerdo, están un poco, la preocupación viene por el modelo público-privado. Eh, se, se dice, hay alguna organización para la defensa de las residencias en las personas mayores, que nos dice que el 73,2% de las plazas están en manos privadas, que es superior si se habla de, de las plazas gestionadas privadamente, y, y bueno, piensan que… Eh, se está el, el actual gobierno tiene todavía una trayectoria corta, pero eh, si desde el gobierno mmm, se, se debería eh, promover que, que hubiera un plan eh, por lo menos que equilibrara lo público y lo privado y que si tuviera tuvieran un plan las comunidades autónomas para cubrir el, el déficit de plazas eh, según la recomendación de, de la OMS. Esto ya aprovecho también para decir cómo, cómo lo ves si parece que, que el enfoque y lo que deseamos las personas mayores hasta que sea posible y que el otro día el representante de castilla y león dijo que era hasta muy al final de la vida eh, hay que hay que hacer más, más residencias o hay que buscar la estrategia para que se tengan las ayudas técnicas y de todo tipo para permanecer eh, en, el, en, el, en, el, en, el, en el hogar eh, ya voy a hacer las preguntas como tenemos poco tiempo eh, eh, pero todas siguen en el mismo, en, en este mismo año. Hay quien dice que considera que eh, por qué llevan desde, desde el año, eh, desde marzo del 2020 sin poder salir a la calle, por qué se cortan las visitas cuando aumentan los casos fuera de las residencias, cuando estas visitas están completamente controladas con toma de temperatura, distancia… Eh, se piensa que todas estas medidas que se tienen en las residencias son discriminatorias, no solo porque están encerradas allí las personas, sino por negarles el derecho a ver a, a sus familiares. En fin, hay varias preguntas que están eh, relacionadas con las residencias, con el modelo y ahora con, con las restricciones que, que tienen. De momento, si quieres contestar a esas. Vale, Bien, la, eh, sobre la cuestión de modelo público-privado, eh, hay que partir de la realidad que tenemos y efectivamente eh, cosa, decir, hay un altísimo porcentaje mayoritario de titularidad privada de los centros de atención residencial, si me refiero a esos servicios, eh, con respecto a los de titularidad pública. Pero una cosa es la titularidad, otra cosa es la gestión y fundamentalmente de lo que sí hemos, eh, hemos percibido como resultado eh, abandono público, voy a llamarlo así, es que ha habido abandono público generalizado en materia de, por un lado, impulso o financiación, es decir, las personas eh, están sometidas hoy por hoy a criterios de mercado para acceder a, un, a una atención que es muy fundamental en muchos casos, de atención residencial. Eh, y desde ese punto de vista, lo que en realidad, no, el problema no está tanto en la titularidad de los centros, en mi opinión, eh, sino que el problema está en la absoluta necesidad, imperiosa necesidad, de que la administración pública, las, administración, las administraciones públicas, recuperen eh, o tomen el control sobre el acceso de las personas a, la servi a los servicios, lo, la acreditación de los centros, por supuesto la inspección de los centros, eh, si os dais cuenta también en estos días hay mucha preocupación por la escasez de inspectores, inspectoras de centros eh, que en teoría están dados de alta con unas normativas autonómicas y luego por otro lado sistemas de acreditación de calidad de, de, esta, de estas instalaciones. Eh, si lo público oh, controla esto, eh, acceso, eh, calidad, eh, inspección, eh, si se controla eso, el tema de la titularidad luego se puede discutir, pero la realidad de la que partimos ahora es una, que es que el 80% de, la, de los centros en España son de titularidad privada. Luego hay plazas que se conciertan desde lo público, etcétera. Bueno, hay distintas modalidades. Eh, no se puede cerrar, eh, no se puede... Lo que sí se debe, y eso no se debió de, de dejar de hacer nunca, y aquí tenemos un desafío, el Consejo Territorial, el próximo día 30 tenemos reunión del Consejo Territorial, todas las comunidades autónomas con la ministra eh, de Derechos Sociales, y uno de los puntos del orden del día es la reactivación, ah, no la reactivación, la remodelación del acuerdo sobre el... el el sistema de acreditación y calidad de los, de los servicios sociales y de los centros residenciales en concreto. Esto está en el frontispicio como una de las primeras tareas ya en el año 21 para afrontar, porque son servicios públicos, es decir, son servicios de, de, de necesidad pública y no se puede eh, abandonar ese, ese control público. La pandemia... La gestión de la pandemia nos ha llevado a situaciones, no son generalizadas, ¿eh? que nadie tome eh, lo que voy a decir como que eso es así, es generalizado, pero nos ha llevado a situaciones a, rocambolescas, a la aparición de centros residenciales que no estaban acreditados, porque a lo mejor en algún territorio autonómico solo se acredita aquel con el que con ciertas plazas, o digo de otra manera, yo podría abrir una residencia en ese territorio autonómico y con una licencia municipal, si no quiero concertar plazas con el gobierno autonómico, pues ya, ya está en funcionamiento. A ver, son, es un tipo de servicio que requiere de, de, absolutamente de un control público, control público razonable. Y luego, sobre todo, ¿qué ocurre dentro del centro o cuál es su modelo de atención? Eso es otro tema en el que tenemos que poner encima de la mesa... Uh, y aquí hay un debate también muy importante en la mesa de diálogo social donde están patronales y sindicatos, pero sobre el modelo de, de, de atención que se proporciona en esos centros. Yo no creo o creo que podríamos entrar una, en una trampa de, de público privado, como lo uno bueno, lo otro malo. Eso sí, cada un, podría ser una trampa. Sobre todo asumamos el papel público y el papel público tiene que ser de garantizar que las personas que acceden a ese tipo de dispositivo tan importante para la vida, porque nada más y nada menos que es su casa, pero una casa en la que recibe además atenciones que necesita para desarrollar la vida cotidiana, eso tiene que estar garantizado, que tiene un funcionamiento eh, coherente, acorde con los derechos, digno, más es decir, esto es lo que tenemos que garantizar desde los poderes públicos, desde las administraciones públicas. Y es cierto que la situación de desinversión pública ha dado mucho lugar a permitir que el mercado operase sin ningún control público uh, sobre este asunto. Esto es cierto. De hecho, lo vemos en los precios. Una persona que necesita una residencia en Madrid, pues tiene que poco más o menos que vender su casa si la tenía en propiedad. Eh, mientras que en otros territorios a lo mejor ese precio es la mitad prácticamente. ¿Esto sucede por qué? ¿Por qué es más caro en un, en un territorio que en otro? Es un, es un debate con muchas aristas, ¿eh? muy complejo, pero de lo que estamos convencidos es de que la asunción del control público, sobre todo el sistema de cuidados, es algo absolutamente imprescindible. De lo contrario, nos estaríamos haciendo trampas al solitario. Eh, con respecto a lo de los aislamientos, confinamientos, pérdida de derechos, voy a confesar algo. Yo el día, no recuerdo qué día fue, el 8 de marzo, no, el 8 no, era fiesta creo, o era el 9, 9 de marzo. Creo que hablé con la fiscalía, quien ocupaba en aquel momento la Fiscalía Especial de Mayores, porque me preocupaba que se estaba prohibiendo por parte de algunas direcciones de centros residenciales la salida de las personas mayores al exterior. Eh, y también se estaba prohibiendo la entrada de visitantes, de familiares, 9 de marzo. Y hablé con la fiscalía. Eh, decir, oye, Fiscal especial, me, nos preocupa esto porque la libertad de ambulatoria de las personas, independientemente de que vivan en un centro residencial, no se puede eh, cortar así como así. Y es cierto que jurídicamente esto no era, no era una capacidad que tuviese una dirección de centro. El día 15, si no recuerdo mal, de marzo, 16, todo el mundo estaba convencido de que los centros residenciales había que cerrarlos, había que blindarlos, eh, que no se debía ni entrar ni salir. Es verdad que había datos, eh, aparecieron inmediatamente después datos, evidencia científica, eh, los primeros artículos, el New England Journal of Medicine, creo recordar, sacó un primer artículo sobre contagios en, en instalaciones en... Uh, en Estados Unidos, y se había visto cómo la, la, vis, la visita era uno de, los, uh, uno de los vectores importantes de transmisión de la, de la COVID entre centros residenciales, unido a un factor que opera allí, que es que una misma enfermera uh, está a lo mejor en cuatro residencias a la vez y se, y se va desplazando y fue trasladando el virus. Ante el desconocimiento, se entró en ese modo de confinemos, cerremos… Después es muy complicado y sobre todo con esa presión mediática que yo decía de fuera, es muy complicado abrir esas medidas por la responsabilidad que se le puede atribuir, no sé si me explico, eh, eh, eh, y ahí hemos entrado a lo mejor en algunos momentos en modo pánico ha habido que luchar por lo contrario, por plantear oiga no nos extralimitemos con los confinamientos e aislamientos, los confinamientos e aislamientos tienen un límite y a veces pueden ser tan malos para la salud o peores, que, que incluso la, la, la infección. Y ahora que están vacunados en los centros residenciales, eh, todavía hay también desconocimiento. Por ejemplo, las medidas de, y si viene alguien, tiene que estar vacunado. Vamos a ver, el no vacunado está asumiendo un riesgo él mismo. Para sí mismo, no para los que están dentro. No sé si me estoy explicando. Sí. Uh, y quizás echamos de menos a veces una cierta mejor comunicación de la evidencia de las evidencias científicas hasta donde llegan, para comprender que quizás ahora una residencia es el lugar más seguro eh, y las personas residentes ya deben, porque es imperioso para su salud, además, entrar en contacto con otros. Entrar en contacto, salir, entrar, eh, ver la luz, el sol, eh, esto es importantísimo, pero es verdad que a veces las medidas son eh, balanceadas y a veces pueden pecar de más cautela Uh, de la debida, con, bien intencionadamente. ¿eh? Son decisiones difíciles de tomar, ¿eh? hay que decir, pongámonos en, el, uh, en esa tesitura de que te, si tuviéramos que decidir, uh, porque son, son complejas de tomar, pero tengamos calma uh, y tengamos paciencia, muchas cosas se están haciendo bien en ese sentido y es verdad que la, la extralimitación es una cuestión de discutirla si se produce. Eh, muy bien, muchísimas gracias. Eh, hay también algún comentario eh, respecto a lo que has comentado, que aunque en la, la situación en, en las residencias fue, fue trágica, incluso con la pérdida de, de la vida de muchas personas, no hay que olvidar también estas situaciones que ya has hecho mención y que son preocupación. De muchas de, de las personas que están aquí, aquellas personas que viven solas, con pocos recursos, no solo materiales, sino como ya hemos dicho, de redes sociales, con, con barreras arquitectónicas que les impiden salir de casa y, y bueno, también para eso has, has hablado de, de modelos más, más más cercanos, de servicios cercanos, y por ahí también iban algunas de, de las preocupaciones. Yo quiero añadir, porque te, estamos ya fuera de tiempo, que no si te quieres hacer algún muy pequeño comentario eh, acerca de lo que ya ha dicho también el, el secretario de Estado, de la utilización. Ojalá que sean muy bien utilizados estos fondos de Next Generation y, y otros, y, y bueno, pues desear que, que todos esta oferta de rutas, estas esta grandes eh, propuestas que haces vayan avanzando para, para eso lo que tú también has repetido muchas veces a lo largo, y lo sé, pero hoy a lo largo de, de, de tu charla, ¿no? de garantizar los derechos y, y una vida digna en, en, en esta etapa de la vida. Así que te dejo para que cierres con, con lo que sí estimes conveniente con estos comentarios. y Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Con respecto a los Next Generation, eh, ya algo comentó el secretario de Estado. Eh, son, voy a decir, espero que así, así sigan siendo, pero hasta ahora están siendo, otro ejemplo de cogobernanza en este estado autonómico que tenemos bastante saludable, eh, que no será noticia porque porque está funcionando. Y me explico. Eh, de los fondos, en realidad, las comunidades autónomas del componente 22 pues, van a gestionar aproximadamente el 80% de los fondos. La, la importancia que tiene el Consejo Territorial uh, pa, como foro en el que la política de Estado sí si ha de alinearse ahí, en ese, en ese foro, eh, pero con máximo respeto a los ámbitos competenciales de las comunidades autónomas y que el despliegue estratégico sea estrategia país, pero de despliegue territorial, de despliegue autonómico. Eh, este es un continuo diálogo. Uh, en el que sí se está consiguiendo el impacto de estos fondos, que van a ir dirigidos en una buena medida a, decíamos, políticas de desinstitucionalización. Uh, ha habido que explicar a la Comisión Europea que para nosotros desinstitucionalizar no es sacar a la gente de las residencias y cerrarlas. Eh... Eh, que ojo, en algún caso habrá que hacerlo, pero eh, ojalá en algunos casos se pueda hacer, pero que en realidad de, en lo que consiste es en que el modo de vida de un centro de atención residencial no sea un modo de vida de hospicio antiguo, no sé si me explico, de, o de prisión, no, no tiene nada que ver, tienen que ser hogares de la gente, con lo cual tiene que haber dos reconfiguraciones arquitectónicas, la reconfiguración arquitectónica real de los ladrillos, pero tiene que haber una reconfiguración arquitectónica de modelo de cuidados, que es una reconfiguración arquitectónica mental, de la arquitectura mental de los cuidados, la persona que está allí no es un sujeto pasivo, no es paciente, que la, otra vez el lenguaje, paciente, el que espera. No, no, no. Eh, es, es persona con vida, con protagonismo activo sobre su vida, aunque esté en situación de demencia. Necesita un hogar o, o ese, mejor dicho, es su hogar y aquello tiene que estar configurado como un hogar y eso supone cambiar muchas cosas, no solo en los ladrillos, que también pues, una buena parte de inversión irá a esto, a esos centros residenciales, pero otra parte de inversión tiene que ir a las inversiones que hay que realizar para que los servicios de proximidad lleguen hasta el último rincón y la gente pueda permanecer en sus entornos, que es donde mejor estamos todos nosotros, en sus entornos relacionales. Y otra de las políticas que estamos articulando es la de la soledad, porque las situaciones de aislamiento, como bien decías o, o comentaban algunos de los, que, de los que nos han escuchado, eh, las situaciones de aislamiento mmm, de riesgos, de riesgo, son, es importantísimo trabajarlas. Y eso solo se trabaja desde la base comunitaria, desde la, desde la comunidad. Quienes en nuestro entorno viven en situaciones de aislamiento eh, y, y eso les hace vulnerables, independientemente de sus condiciones. Ahí también hay que invertir, en definitiva hay que invertir en servicios sociales eh, comunitarios. Luis, tenemos que acabar. Te agradecemos muchísimo eh, toda, toda tu intervención y, y ya sabes que seguiremos trabajando. ¿eh? Para mí un auténtico placer y, y, y todo este debate que tenemos estamos absolutamente abiertos, necesitamos que, que la sociedad en su conjunto haga aportaciones como las que nos hacéis también desde APN siempre. Muy bien, muchas gracias. Me dirijo allá a todos los participantes, vamos con un poquito de retraso, vamos a, a dejar tres, cuatro minutos como mucho ¿eh? para empezar la siguiente mesa. Gracias a todos.